Desde ayer se está hablando mucho porque en la Cámara Alta, la Cámara de, de Senadores, se está hablando de que muchos de los legisladores, de los 32 senadores que tiene República Dominicana, 29 firmaron eh, un acuerdo para que se le quite la exoneración de los vehículos que ellos tienen que ellos tienen un periodo de cuatro años, entonces cada dos años le toca a ellos un, lo que es una exoneración de un vehículo. ¿Por qué esto ha venido con mucho revuelo en los últimos años? Porque muchos de los legisladores pues venden lo que son esas exoneraciones y se, muchos narcotraficantes se escudan de esas exoneraciones para traer esos vehículos lujosos a República Dominicana. Ya ustedes han visto muchos reportajes que han hecho muchos periodistas concerniente a eso. Ahora bien. No solamente los legisladores reciben cada dos años lo que son las exoneraciones, también los jueces, lo que son... Todo lo que concierne al Ministerio Público, pues también tienen sus exoneraciones. Pero esos del Ministerio Público, muchos también empresarios privados le corresponde, nunca han tenido lo que es el escándalo. Basado esto, eh, los legisladores de la Cámara Alta en el día de ayer han hablado de someter, porque todavía no lo han sometido, de someter un proyecto de ley para que se elimine esas exoneraciones. Pero, oh sorpresa, de los, de los 32, 29 se estuvieron de acuerdo y 3 no estuvieron de acuerdo. ¿Cuáles son esos tres? Mírenlo ahí. Conozcan los senadores que no firmaron, señores, la propuesta. Un grupo de 29 senadores encabezados por Alexis Victoria eh, hicieron público en el día de ayer... Eh, el depósito de una propuesta de ley para buscar eliminar exoneraciones en compra de vehículos para todos los funcionarios públicos. La propuesta fue asumida por 29 de los tres senadores que tiene el país. Pero llama la atención que de los tres legisladores que no firmaron la iniciativa son justamente Fa Farid Fadul, mirenla ahí, ahí está Farid Fadul. Antonio Taveras y Eduardo Estrella. Este, el último, Estrella, es el presidente de la Cámara Alta. Todos eh, de línea de pensamiento li liberal y hasta el momento se ha, se ha presentado ante la opinión pública como defensores de la institucionalidad, la transparencia y sobre todo a favor de las grandes reformas que requiere el Estado para garantizar la equidad. Raful, Taveras y Estrella, pues todavía no han manifestado su posición en cuanto a esta propuesta, la que también tiene tiempo de firmar antes de ser conocida el Congreso Nacional, la cual también incluye prohibir que cualquier funcionario público devenga un salario por encima del pago que recibe el presidente y la vicepresidenta de la República. Esto fue en el día de ayer, pero en el día de hoy, Hoy, señores, Faride dio una declaración y dijo, ¿por qué ellos tres, que todos vienen de la línea eh, del PRM, o sea, del partido de gobierno, ¿por qué ellos tres no firmaron lo que eh, es ese proyecto de ley? Ustedes saben que pro, los proyectos de ley deben estar firmados por todos los de la Cámara Alta, los senadores, para entonces luego someterlo. Esto no se ha sometido aún. Y como bien decía la nota, todavía esos tres senadores están a tiempo para firmarlo. Pero ellos son la mayoría. Con esos 29 se puede someter el proyecto. Ahora bien, Faride dijo esta mañana el por qué ellos tres no lo firmaron. Porque desde que ellos iniciaron como senadores, ellos son los únicos tres eh, legisladores que no cogen el barrilito que se le da. Ustedes saben que el barrilito es aquel aquello dinero que se le da a los senadores de acuerdo a la población que tenga su provincia. En la provincia Duarte, mayormente es mensual un millón y algo. Sí, sí pero eh, espérate da. Paola, dame ahí, escúchame que te interrumpa. ¿eh? Ajá. Eh, anoche, Alicia Ortega hizo un reportaje sí, de investigación de sí. más de casi un mes en, eh, en, la Cámara del, en la Cámara Alta del Senado, donde... Vio eh, eh, eh, todos los, a, todas las partes contables de cada senador y allí hay muchas alteraciones. Pero allí hay sí. operaciones para cirugía plástica. ¿Eh? ¿Cirugías plásticas a los senadores? No. Pero Fidelio, hay no, discúlpame bueno. la ignorancia eh, porque... Yo dije, no, no, no, no. Ella hizo así? una investigación. Ah, cirugías plásticas en los archivos. Pa, en pa, ah, factura facturas okay, yeah. de cirugía plástica. Porque no cae en el paga con esos fondos que está hablando Paola. Entonces, para. Ahí hay problema. Mira, para, des, para poder. Ey, o sea, que nosotros Mi nosotros hermano Franklin Romero, nosotros senador con los impuestos que pagamos, que son bastante altos. Le estamos pagando. Hay uh -huh. asunto. El, a los el, el, el senador de Nahua, de, de María Trinidad Sánchez que es multimillonario ese senador. Alexis Pero ahí hay, ahí hay un lío de que él, por ejemplo, iban a comprar una ayuda y los medicamentos lo compraba en la misma empresa que él distribuye esos medicamentos. y Entonces no llegaban esos medicamentos. Es lo que Alicia ha dicho. Entonces, amigos televidentes, Continuando con, con, el el, con el barrilito. Cada provincia tiene una, de, tiene una porción, lo que del no, denominado eh, barrilito, de acuerdo a la población. Entonces, de ese dinero, eh, esos tres legisladores no lo están recibiendo, según Faride dice que desde un principio ya no lo están recibiendo, por ende, ellos no están de acuerdo en no recibir sus, esas exoneraciones, porque... Parece, puedo yo percibir, que con esas exoneraciones, bueno, pues ellos ellos entienden que van a completar el dinero que no se le está dando el barrilito. Pero si más bien, decía Roberto, que mucho de ese dinero del barrilito no es bien utilizado por muchos senadores del país. Mira como Roberto cita, yo vi el reportaje en el día de anoche, fuerte. como muy fuerte, como muchos senadores... Eh, no tenían cómo justificar muchas, por facturas otra vía, muchas facturas que no tenían a nombre de... Que, a, ayuda a, ayuda a, a Juan Pérez. A Juan Pérez, Ajá, pero, Juan Pérez. Eh, pero, pero ayuda de qué? ¿cirugía no plástica? estaba sostenida, ¿Eh? no estaba sostenida y por eso ellos nos dicen, ellos dicen que uno dice, no, ellos no lo cogieron, se fue por otra vía. Dice que compra Los de recursos. motor a Papi Juan. <ríe> <ríe> ¿Qué es Papi Juan, un motor para... Yo sé, Papi Juan... Yo sé que tú... Pero de verdad, mira, de verdad que el, el, el que está en la política y más en esto de diputados y senadores que reciben reciben un ingreso a no, nivel mensual mal, mal. Eh, para diversas cosas, muchas veces eh, es eh, utilizado, viene para una A y tú lo utilizas para una B y una C. Entonces, el legislador, tanto de la Cámara Alta como la Cámara de Diputados, tiene que tener bien puesta, bien amueblada su cabeza sí, pero, para saber para dónde eh, se va eh, a utilizar pero, esos Pero oye lo que recursos. está justificando, Paola, ah, estás de de que el de ellos están de, ellos de acuerdo de con eliminar el barrilito. Sí. Sí. Pero hay que... Eliminárselo ¿sabes que? a todos los no. que no ¡Aumentarle el sueldo! Ah, Ay, sí, sí eso lo vi ¡Vamos a la pausa! <ríe> Después.